¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Pues también aquí adaptándonos a la nueva normalidad. Me imagino, ¿a la orden? Sí, pues eh, no sé, yo aquí tengo un té verde, no sé <ríe> si tienes algo de beber. Salud, salud. Eh, pues, pues no sé, de, de esta ciudad de Harari, si gustas podemos platicar. Lo que tú quieras, sí. Como te comentaba, sí, pues. como estoy escribiendo mi nueva novela, Ominis, eh, me cayó el libro y lo empecé a leer, mm. creo que 20 días. Nuestro, nuestro maestro Crescenciano grave decía que eh, si preguntabas a los filósofos cuáles eran sus dos filósofos favoritos o los más relevantes, pues iban a decir, no, pues Platón y Aristóteles, o Platón y Hegel, o Platón y Wittgenstein, o quien sea, no, pero siempre estaba Platón ahí. Y no tanto porque Platón hubiera dado buenas respuestas, sino porque fue quien puso las preguntas que después todos los filósofos han estado tratando de responder. Entonces, creo que algo similar es lo que hace Harari, que pues, digamos, ha habido algunas críticas sobre si es exagerada sus interpretaciones o no, pero yo creo que está poniendo, está marcando bien las preguntas que deberíamos estar haciendo, ¿no? ¿qué implicaciones hay? Eh, eh, éticas sobre la concentración de la riqueza, sobre el desarrollo de tecnología y demás, y aunque, digamos, los futuros posibles se den o no, pues creo que es algo que, que hay que discutir pues para no llegar a situaciones no, no deseadas. Pues justamente yo creo que él, más que generar eh, una retórica de absolutismo mental y de señalar eh, axiomas y de establecer ideas fijas, lo que hace él es entrar en un proceso de mayéutica eh, y de diálogos de diálogos, monólogos, en donde lo que justamente hace lo que estás diciendo, o sea, se plantea preguntas y, y, y, y más bien no es entrar a la respuesta inmediata, sino es el proceso constructivo y la, eh, la, la epistemología del... del de, de, yo creo que ese es el resultado de lo que está él intentando hacer, la construcción del proceso y la construcción del conocimiento de la contemporaneidad. Sí, sí. Y, y pues... Creo que una de las muchas implicaciones que, que vale la pena discutir es, por ejemplo, eh, pues ya, ya se hablaba, ¿no? Que la generación de nuestros padres, pues, si estudiaban universidad, iban a tener un empleo, se iban a poder retirar, y como que tenían todo asegurado. Y ya nuestra generación, pues, no está tan asegurado el futuro. Puedes tener una licenciatura una maestría, pero eso no te asegura que, que vas a tener un empleo, mucho menos que lo vas a mantener. Los cambios cada vez son más rápidos. Y, yo empezaría. Pues el modelo tradicional. Sí, yo creo que eso es la base. O sea, digamos, ese es un fenómeno desde lo social. Pues yo empezaría desde poner en entredicho el significado del poder. Por ejemplo, para, para muchos, poder sí. equivale a poder político, a un cargo, a un puesto. Y la realidad está siendo tan cambiante, tan transformadora, que justamente hoy no hay un nexo causal entre un puesto, entre un presupuesto público y entre el poder. Porque eran fuerzas antes, sí. y yo creo que ahora son fuerzas centrífugas. Y, y, y yo creo que eso es lo que él está haciendo, hablando primero de la crisis del poder. Y cuando hablas de la crisis del poder, pues, dimana todo lo demás, que es básicamente la crisis económica, la crisis de las relaciones humanas, las crisis de la comunicación y, sobre todo, la crisis del modelo occidental, uh -huh. que es lo que tú estás diciendo, en donde básicamente sí. la construcción de una, de una carrera universitaria, sobre todo en universidades eh, extranjeras, de nombre, de mote, eh, eso equivalía básicamente a tener este estilo de vida occidental, este, un estilo de vida occidental envieizado, eh, sí. yo le llamo envieizado del MBA, ¿no? Y, <risa> sí. y eso sí. acabó porque las crisis no solamente están provocando pérdida de crecimiento económico, sino desempleos crónicos. Porque, sí. como lo dice Yuval, se perdió la brújula de lo que significa la productividad. Y se perdió la brújula sí. de lo que significa la productividad porque se perdió la brújula del entendimiento del futuro humano. Sí. Y, y, y pues sí, digo, creo que en general una característica es que cada vez hay más cambios y son más rápidos Entonces, eh, pues con que necesitamos ajustar nuestra toma de decisiones y nuestras herramientas cognitivas para enfrentar esos cambios, ¿no? Porque antes la estrategia sensata era planear, pero ahorita, pues, ¿cómo puedes planear cuando en, no sabes qué eh, empleos va a haber en 10 años? Puedes hablar un poquito más fuerte. Eh, o es muy difícil saber, ¿no? De, ya, ya. Sí, que es, es muy difícil saber con precisión qué, qué empleos eh, todavía van a existir en 10 años, ¿no? Y, y por ejemplo, ahora con la pandemia y, y con lo que sigue, pues ha habido eh, áreas que se ven que no pues les ha pegado durísimo. Entonces, eh, es, es muy difícil... Poder decir a, a los chicos que ahorita están en la universidad o que van a entrar a la universidad, ah, pues mira, tú tienes que hacer esto porque entonces en 10 años vas a estar en esta posición, porque no sabemos dónde va a estar el mundo, ¿no? Digamos, tampoco hay pocas probabilidades de que se salga de ciertos rangos, pero no podemos dar consejos tan precisos y confiables como, no sé, hace 50 años y sí, porque, eh... porque la variabilidad, o sea, por ejemplo, el final de la historia de Fukuyama es está reload, ¿no? Es decir, este, sí. lo que no terminan de entender, por ejemplo, mi crítica a Fukuyama y a todos ellos, este, es que no entienden que los procesos, yo soy mucho más marxista de pensamiento y hegeliano, entonces yo creo más en los procesos dialécticos, si ellos piensan horizontalmente este, y desde el punto de vista mm. lineal, yo creo que todo es un proceso de dialéctica, y de, y de dialéctica sobre todo hegeliana, ¿no? este, y en los procesos de síntesis, antítesis y, y, y tesis, y yo creo que esta dialéctica, el historicismo dialéctico es lo que en realidad es lo que sucede y lo que pasa, y, y ellos no, yo creo que están enfocados mucho más en un determinismo histórico, este, una especie como uh -huh. de Darwin histórico que, que... Es que no es que una sea más verdad que otra, son simplemente puntos de vista distintos, pero lo que sí es básicamente uh -huh. es este cíclico que, que vivimos permanentemente. Sí. ¿no? Y yo creo que a lo que estamos hablando... Hay que irnos a las raíces de la antropología del ser humano. Yo creo que ahí hay que entender, para entender los fenómenos eh, axiológicos, para entender, digamos, la, la realidad, lo, lo, lo, lo, lo externo, hay que entender, y por eso me gusta mucho lo que hace Yuval: hace un análisis interior, eh, incluso hasta posiblemente hasta nivel espiritual. Entonces, eh, yo creo que hay. Para entender todo lo que sucede en el exterior, hay que entrar en un proceso de entendimiento y de epistemología de la antropología humana. ¿Cómo se está construyendo el, conocimiento, el nuevo conocimiento? o ¿Cómo se construyen los procesos de comunicación? Y es tan sencillo como que la gente ya no está, creo que cada vez el grado marginal, de, como decimos en economía, el grado marginal o la propensión marginal a recibir conocimiento es menor, uh -huh. porque estamos bombardeados de información y de datos que no necesariamente significa conocimiento. Y eso te hace leer sí. menos, te hace entender menos y te hace juzgar más. Mucho más construir... Eh, eh, dato, eh, juicios a priori, y eso distorsiona sí, pues. la comunicación entre los seres humanos. Sí, pues eh, creo que no es tanto leer menos, sino que leer, porque por ahí leí que la humanidad nunca había leído tanto. El detalle es que lo que leemos pues, es en redes sociales, en <risa> el sentido de que. Datos y no conocimiento. Sí o memes, o chismes, o, o fake news, o lo que sea. no eh, y, y pues toda la dinámica que se genera ahí de eh, cámaras de eco y que pues nada más te juntas con los que piensan como tú, eh, pues ya mucha gente ha notado que, que está llevando una polarización de la sociedad. Eh, digo, la sociedad históricamente no es no la llamaría polarizada, pero pues ha tenido sus diferencias simplemente porque hay mayor comunicación entre las comunidades, dentro de las comunidades que entre comunidades diferentes. Pero al tener ahora, digamos, como que medios globales de confrontación y de comunicación, pues no estaban tal vez directamente compitiendo por la atención de, de todo el mundo, y ahorita sí. Entonces, pues... Es, es otro reto también la, la economía de la atención, que pues tantas empresas basan su, sus ingresos o sus negocios en, en capturar la atención de la gente, que pues están llegando a niveles de sofisticación bastante elevados. Entonces, sí. <ríe> el, es, es muy difícil com competir contra toda la maquinaria que trae Amazon, Netflix, Facebook, Twitter... Y demás, ¿no? Entonces, eh, pues ahí, ahí no sé en qué, en qué vayamos a terminar, porque por un lado podemos decir que, que nos quitan libertades, eh, porque pues, básicamente nos dicen cómo debemos de, de pensar o qué opiniones debemos de tener, pero pues también nos da otras oportunidades de, de comunicación que, que antes no teníamos. Entonces, eh, es muy difícil juzgar si estamos mejor o peor que hace, no sé, 20, 50, 100 años. Simplemente porque hay tantas cosas muy diferentes, ¿no? Unas cosas mejores, otras cosas peores. Sí. O sea, al final de cuentas, por eso te digo, yo creo que es la proporción marginal a entender la que se ha reducido... Y básicamente ha aumentado mucho más la de juzgar. Es mucho más cómodo juzgar, uh -huh. entender. Sí. Es mucho más fácil criticar que construir. Entonces, eh, pues básicamente yo creo que eso es el, esa es la crisis de división en la que estamos, ¿no? Sí. Sí, y también yo creo que Muchos de los problemas que enfrentaremos este siglo tienen que ver con nuestra capacidad de control. En el sentido de que hemos aumentado la capacidad en la que podemos controlar el planeta, pues, desde que eh, pues, nos caracterizamos como, como especie, ¿no? Eh, pues, como dice Harari, eh, que pues, podemos coordinarnos y cooperar para influir en, en el planeta. Eh, y eso pues ha sido, podríamos decir, benéfico para nuestra especie, en el sentido que pues hemos eh, asegurado nuestra esperanza de vida, el riesgo de morir por enfermedades o por ataques de animales, o por cualquier desastre natural, constantemente se ha ido reduciendo. Eh, y pues esto es gracias a que podemos controlar más nuestro entorno. Pero un efecto, pues, una consecuencia de este poder de control es que también los errores que cometamos pues tienen implicaciones o impactos mucho mayores. Uh -huh. Entonces, pues lo estamos viviendo, ¿no? Entre cambio climático y pandemias, eh, pues, digamos, podemos controlar tanto que... Pues digo, esto ya se hablaba en, en, en la Guerra Fría, ¿no? Con, eh, y, pero pues esta idea de, de la destrucción mutuamente asegurada, pues previno que, que, que se las dos cohetes. Eh, sí. Y, y pues con el cambio climático, pues no creo que haya algo similar. Entonces, a pesar de que el, pues tenemos, podríamos tener los mecanismos para, eh, tal vez no detenerlo, pero sí reducir su impacto, volarlo, pues está haciendo todo lo que se podría. y, y pues esto sabes va a... que estoy escribiendo que Yuval no aborda eh, es... ¿Por qué hay cambio climático? ¿Por qué uh -huh. hay cambio del ser humano? O sea, la destrucción del planeta viene porque viene una destrucción de la persona, del ser humano. Uh -huh. O sea, nadie... Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Tú destruyes un entorno o no, no cuidas un entorno, porque, uh -huh. no, o porque no cuidas tampoco, también tu entorno interior. Uh -huh. Y eso deriva de que la realidad no se entiende y cuando no se entiende algo provoca miedo o rechazo. Sí. Y, y pues también esto lleva a la pregunta de como que, bueno, pero entonces ¿cómo, ¿cómo hay que vivir o cómo hay que vivir bien? Con la identidad. Tanto para ser felices como para hacerlo en armonía del entorno. Sí, ¿a qué te refieres con identidad? Ah, yo me refiero, por ejemplo, yo, yo tengo un pensamiento muy kantiano y yo creo mucho, ¿estás ahí? Sí me oís, ¿verdad? Yo creo mucho en los imperativos sí, sí, sí. creo mucho en el imperativo categórico y creo mucho en los procesos de Platón, ¿no? Del espejo y reflejarte. Y la identidad no es otra cosa que construir y apegarte a lo que eres, no a lo sí. que necesitas ser. Eh, y básicamente eso te genera la posibilidad de evitar estereotipos, de evitar, este, pues, muchas, muchas cosas nocivas para la, la psicología humana. Entonces, la identidad es eso que eres, eh, que te define, que te hace ser feliz, que te hace ser pleno, que te identifica con un sentido de vida eh, y que en función de eso, pues, puedes responder a... A, a, a tu entorno. Cuando hay un rechazo de lo que eres, cuando hay un rechazo de la realidad, es simplemente, no porque cierres los ojos significa que la realidad va a dejar de existir. Entonces es simplemente la identidad, es la capacidad de afrontar y verificar y unir una, una realidad externa con tu realidad interna. Es una reconciliación sí. reconcil de lo exterior con lo interior. Sí, hace poco escuché una, una entrevista a una musulmana inglesa que primero estudió, bueno, estuve entrevistando eh, terroristas en Europa, y más recientemente a uh, grupos como que tienen similitudes en el sentido de que pues, a, atrapan eh, por su entorno Precisamente, pues, se sienten en la sociedad, no sé, eh, pues problemas en su familia o no tienen familia. Eh, y entonces, estas organizaciones, ya sean terroristas o supremacistas, se ofrecen, que necesitan reconocimiento, atención, un sentido de pertenencia. Entonces, es esa necesidad de pertenecer que, pues, los vuelven... Eh, bueno están dispuestos a dar su vida por, por esa causa eh, y, y que, que a final de cuentas son organizaciones que, que generan la identidad de las personas yo me imagino que el, el crimen organizado en México es algo muy parecido eh, hay, hay millones de personas que pues, viven en condiciones muy difíciles tanto económicas como sociales como familiares personales por distintos motivos entonces, si alguien y te promete eh, pues una mejor vida o te promete felicidad, ya sea a través de, del crimen o de unirte a un partido o a una religión o a un equipo de fútbol, <risa> Vamos, hay, hay de todo, ¿no? Sí. Pero como que todas estas responden a esta necesidad que, que mencionas de identidad. Eh, pero lo que quiero decir es que pues muchas de estas, más que decir que unas son mejores que otras, pues unas eh, tienen efectos negativos en el resto de la sociedad y digamos, unas son tienen efectos positivos y otras tienen efectos negativos. Y otras, pues, digamos, podríamos decir que son más neutras. Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que Yuba tiene mucha claridad, entra en un proceso, yo creo que le pone limón a la herida, como coloquialmente se le dice. Y, y, y es un proceso de entrar en el duelo que estamos viviendo, eh, en donde nos cuesta trabajo eh, construir desde, insisto, desde nuestra identidad. Es muy fácil, es mucho más fácil pararte a hablarle en público a 5,000 personas y mucho más difícil pararte frente a un espejo para hablarte a ti mismo. Porque cuando le hablas a los demás, no te confrontas y no hay mayor poder de construcción que la confrontación entre, entre, entre, entre, entre eh, es decir, hacia ti, hacia ti mismo. Sí, de, de hecho también pues hay, hay gente que, que dice que, eh, pues, no sé, eh, fue, fue un reportero que, que pues, ha cubido distintas guerras, ¿no? Y decía, y, y pues, el que lo entrevistaba decía, no, pues es que tú, tú tienes eh, mucho valor, eres muy valiente. Dice pues yo no lo veo como que sea algo valiente porque yo lo veo como que ese es mi trabajo y lo hago y pues sí, me da miedo, pero lo hago, ¿no? Y lo que a mí me cuesta trabajo, pues, es tener conversaciones abiertas con, con personas cercanas. ¿no? Sí, ya. Bueno, yo igual un ratito más ya me, me voy a tener que ocupar, sí. pero, pero yo creo que, que al final del día para ir cerrando, lo importante es pues no solamente plantearnos preguntas, sino cómo afrontas, por ejemplo, la sociedad mexicana cada vez está más dividida, cada vez hay más eh, uh -huh. social, y cada quien sabe, de acuerdo a su sentido del deber, o a su sentido de existencia, lo que tiene que hacer. Unos critican, otros aportan, otros investigan, otros eh, no sé, eh, insultan, otros eh, hacen diferentes actividades y yo creo que al final de cuentas uno tiene que, que decidir básicamente cómo va a incidir en lo, en lo, en lo, en lo social eh, y al final de cuentas eh, esa, esas tomas de decisiones nos van a servir mucho lo que Yuval está planteando en su libro y lo que él está diciendo porque como te digo es mucho más fácil siempre administrar el tiempo y una identidad del exterior, en lugar de ponernos a reflexionar sobre nosotros mismos. O sea, eh, es mucho más, se han hecho mucho más grandes descubrimientos. Tú me, tú me lo niegas, por favor, eh, o si estoy bien, me lo, me lo ratificas. Pero creo que la ciencia ha avanzado mucho más desde el punto de vista de, eh, eh, digamos, de la, del conocimiento del universo, y han habido muchos más grandes avances de, desde el punto de vista de, las, de, la, de la astronomía, por ejemplo, que desde el conocimiento celular eh, del ser humano. Entonces, eh, esa es mi impresión. Eh, sí, bueno, es, es difícil comparar porque como que el conocimiento científico no tiene test es difícil decir, ah, pues esta disciplina más completa que esta otra. Y, pero algo que es cierto es que, Estamos ha acelerado nosotros. mucho. Hay un avance mucho más fuerte en eso porque a lo que voy es que es mucho más difícil mm. entrar en ser humano que, sí. que el que... Sí. Eh, pero, sí, el, el, el problema es que como no sabemos qué tanto no sabemos, digamos, <ríe> desconocemos lo desconocido, eh, digamos, puede ser que haya aspectos de cosmología que pues no tenemos mucha idea y, y, o tenemos una vaga idea como de, de la energía oscura y de la materia oscura y, y qué hace y cómo es. Eh, y pues entonces ahorita creemos y sabemos más o menos cómo era el universo y pues en mil años nos demos cuenta de que no, no sabíamos nada, ¿no? Ya, para mí todo, todo es energía. <risa> para mí todo es información. <risa> bueno, aún todavía, 100%. Pero eh, algo interesante es que como el 70% de todos los científicos de la historia están vivos. Ah, sí, mira. Qué buena. <ríe> sí. Eh, porque antes era muy muy poca gente que hacía ciencia y esto ha explotado exponencialmente en las recientes. Entonces, sí, la, la mayoría estamos vivos. Y, Qué buena dialogar contigo y, y, y me gusta está muy padre esto, está muy interesante, hay que hay que repetirlo. Sí, sí, porque digo otra otra conversación que me gustaría tener contigo es que, bueno, qué retos tenemos como papás, ¿no? Porque obviamente queremos lo mejor para nuestros hijos, pero con las incertidumbres que enfrentamos, eh, pues sí, tenemos mucho conocimiento. Sí. Hay, digamos, hay más conocimiento que tenían nuestros padres cuando éramos niños en cuestiones de pedagogía y demás, pero pues también hay más incertidumbre. Entonces, eh. Estoy completamente, pues tengámosla prontamente. Sí. Bueno, pues que estés muy bien. Sí. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Que estés bien, hasta luego. Cuídate bien. mucho.